Todos los valles centrales de Chile, el cultivo principal de todo, todo esto era cáñamo hace 50 años atrás. Y ahora son viñedos, la mayoría son cultivos de uva para hacer vino, es famoso el vino chileno en todo el mundo. El cáñamo en Aconcagua. Antiguamente se llamaba San Felipe del Real, es una ciudad colonial de, de la zona centro de Chile, eh, basada especialmente en lo que es eh, contacto agrícola. La relación con el cáñamo, que es la planta, cuyo nombre científico es cannabisativa, es desde niño. Es lo que yo viví en mi niñez, lo que vi. Ahí están dos porceros llenos de cáñamo y nadie decía nada, pues nadie. ¿no? hectáreas inmensa, por decir, 2, 3, 4 kilómetros que había que andar por entre medio del, de las plantaciones. Entonces, nosotros las hacíamos para el lado, jugábamos, eh, los creíamos tal san Yo llegué el año 1945, trabajando ahí en la fábrica de los Andes, San Felipe, eh, en la producción de cáñamo. Yo entré a trabajar a la fábrica de cáñamo, pero antes se llamaba Dan Campos. Me crié en el Valle de la Concagua y muy interesantemente con el activismo resignifiqué lo que, lo que significaba el valle y su cultura cañamera. Lo poco que conocemos de esa historia es la que nos han contado nuestros papás y nuestros abuelos que siempre han vivido en esta tierra. Nací en este valle, cuna del cáñamo latinoamericano. Mi padre con su hermano visitaban esta zona continuamente que está alrededor de 100 kilómetros desde Valparaíso venían en una camioneta porque se llevaban los cogollos Y había una industria sobre la fibra del cáñamo que le daba trabajo a mucha gente Y se los llevaban a Viña del Mar y aquí los, los, los comercializaban pero por medio de trueque ellos traían ropa Mi padre era un agricultor que plantaba cáñamo y culminaba todo el proceso para entregar la fibra. Y mira, mujeres trabajando. ¿Ya? Que se piensa que ahora estamos trabajando en las mujeres. No, las mujeres siempre trabajamos. Entonces, pero obrera, obrera. Se ocupaba en todo. El cáñamo se ocupaba en todo lo que usted se puede imaginar que tiene que amarrarse. Esto tuvo un boom, por decirle yo. No hay otro sitio en donde haya surgido un cultivo más extenso e intensivo que el que tuvo lugar acá. Y se acabó porque comenzó la dictadura de poder Esto no, había, no tenía arreglo. No tenía arreglo porque era antieconómico. A la marihuana, porque ya no se hablaba de cáñamo, se separó así de una forma tan Grande, que ya no se hablaba de la planta, se hablaba de, de la hierba. La ilegalización del cáñamo industrial viene de rebote. O sea, aquí se ilegalizó el consumo de cannabis. Pero ahora no, para ahora ya pillan con cáñamo, se ha guardado. Como en el año 50, principió a llegar aquí a Chile eh, el plástico. Entonces el plástico mató el cáñamo. Y empezó a llegar la demanda por el cordel sintético. El invento del, del nylon, ¿no? la fibra sintética. Porque si del cáñamo se hacía las sogas, se hacía la mezclilla, se hacían los sacos, un saco duraba 15, 20, 20 veces para envasar papas, molochos, trigo. Ahora usted compra un saquito plástico, dura una sola vez. ¿Qué hace el tipo? La bota en la calle. El mismo ser humano va echando a perder todo. Está todo como descontrolado. Yo creo que por los parrones, tanto alambre de acero, tiene que influir en algo. Arrancan árboles. Como se celebraba en París la cumbre del medio ambiente. Yo decía en algún minuto, esta gente que recién se empieza a preocupar de lo que acontece en nuestro planeta, tendrá que admitir el gravísimo error que cometió poniendo en la condición que tiene al cáñamo. La posibilidad que puede generar la marihuana en la salud de las, de las personas a nivel macro. Hoy día las personas viven en un nivel de estrés y en un nivel de poca conexión con el entorno que está provocando que la sociedad esté cada día más enferma. Recultivando la historia que tiene nuestro país con el cáñamo y con el cannabisativa, Chile sería un mejor país en muchos sentidos. Sería mucho más ecológico, sería mucho más amigable consigo mismo y con el ambiente. Descubriendo las cosas positivas que contiene esa planta, yo lo veo rescatable. Desearía que que la gente aprendiera el valor de la naturaleza. Y si la marihuana es como la puerta de entrada a todo eso, me parece que, que es muy bueno, porque de esa forma podemos aprender a vivir en, en sintonía con el mundo que, que nos rodea, con nuestra naturaleza, que ni siquiera es nuestro medio ambiente, porque no, no es un medio, es, es la naturaleza, es como nuestro hogar.